Hola amigos, el día de hoy vamos a estar jugando Mortal Kombat y pues, espero que lo disfruten. Listo, vamos a seguir jugando. Un combate de, de, de un pequeño torneo De que he jugado O sea, no es que sea un pro Pero ya he jugado ya no sé más o menos Algunos Movimientos. Entonces vamos a jugar con Scorpion en dificultad fácil, porque pues así es la vida. Y estoy teniendo algunos problemitas No sé por qué Ahí está Vamos a ver Vamos a Creo que es uno de los mejores combates que tengo yo. Ahí está, le ganamos. Ahora te... A mí siempre me gusta Acabarlo con esto ah. Bueno, es que con sub cero Se da una cachetada xd. Mm -hmm. Ah, va contando el tiempo No sabía, ok Entonces tenemos que crear una clima rápida Tú tú tú, tú, tú, tú, ¡Tú, tú, tú, Imagínense un Escorpio contra Escorpio. Por le está la muy poquito tiempo, la verdad? Tu tu oh. Sí, mira, ya te gané, pum, pum. Y... ¿Sí? Un Scorpion No. Ah, era JX, veo que lo estaba haciendo mal. ¡Hala! su voz. Tenemos que hacer el primer golpe, tenemos que hacer el primer golpe. No, así. Órale, con que agarrándonos, ¿eh? Yo también puedo hacer eso, ¿eh? No, no, Olén. ¡Uf! exito no okay el decisivo Sí. Uf. ¿Cómo está ¡Uy! Okay, vamos. Uf. Ah, ¿con que agarrando? No sé. ¿eh? A ver, pausita épica Ok, listo, vamos a seguir Sí, ya está grabando mm -mm. Listo, a ver Voy a cortar hasta que pierda ya así bien, bien una batalla, Que creo que va a ser esta no. Ah, bueno, vale Me resirve ¡Ah, Bueno, creo que esto es todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado porque ya mañana entro a la secundaria. ¡Wii! Adiós.